Hola amigos, bienvenidos. En este video les contaré sobre 7 hábitos del mejor estudiante. Junto con tu estudio, tu personalidad también es muy importante. Donde quiera que vayas, no importa, tu personalidad debe estar tal que seas visible ante la multitud. Así que comencemos a discutir sobre las 7 cualidades del mejor estudiante. El primero es el hábito de la lectura diaria. Por hábito de lectura diaria, ya he cargado un video, puedes referirte a eso. El enlace de este video lo estoy poniendo en la sección de comentarios, por favor recuerda visitarlo. Para convertirte en el mejor estudiante de tu escuela, necesitas tener un mejor conocimiento que los otros. Además de esto, para obtener una mejor puntuación en el examen, debes hacer un trabajo inteligente. Para obtener buenas calificaciones en la escuela, la lectura diaria es como un trabajo inteligente. Si lees a diario, todo el plan de estudios estará cubierto a tiempo y puedes revisar el tiempo máximo y puedes obtener buenas calificaciones en el examen. La segunda cualidad es respetar a tus padres. La mayoría de las veces escuchamos que nuestros padres son nuestros primeros maestros. Primero que nada, debes convertirte en un buen humano, luego en un buen hijo o hija. La tercera cualidad es mantener tu mesa y sala de estudio. Si usas la mesa de estudio, manténla siempre limpio. La limpieza es la piedad. Piensa en ti mismo. Si tu mesa está llena de elementos esparcidos sobre ella, estoy seguro de que al mirar eso no tendrás el coraje de estudiar. Así que siempre mantenga su mesa de estudio ordenada y limpia. La cuarta cualidad es mantener sus libros en su lugar correcto. No pierdas tu libro. Si no puedes encontrarlo, empiezas a gritarle a todos los miembros de tu hogar, lo cual no es bueno. Sé un buen estudiante y mantén tus libros en el lugar correcto. El quinto, mantente siempre motivado. Hoy, la mayoría de los estudiantes están desmotivados debido al insulto de un maestro, amigos, etc. Desmotivados al ambiente escolar, menos puntajes. Puede haber muchas razones para no estar motivado. No prestes atención. Descubre las cosas que te motivan y comprométete con eso. El buen estudiante es aquel que está motivado en cualquier situación. Sexta, calidad de estudiante bien vestido. Nuestra personalidad debe ser buena. Para eso lo primero es vestirse bien. La mayoría de los estudiantes no se enfocan en esto. No visten con ropa limpia, los zapatos no están pulidos, los pelos no se peinan. ¿Crees que eso hace la diferencia? Déjame decirte que hace una gran diferencia, que los maestros y amigos piensen en ti. Séptima es mantenerse feliz. Siempre mantén una sonrisa en tu rostro y conviértete en una razón para la sonrisa de alguien. Si tienes todas esas siete cualidades, entonces no creo que necesites más nada para obtener buenas calificaciones y éxito como estudiante. Espero que este video te ayude a convertirte en el mejor estudiante de tu escuela. Si te gusta el video, recuerda suscribirte y compartir mi canal para mantenerme motivado y compartir nuevos videos de beneficio para nuestra generación. Gracias por mirar, nos vemos pronto.